Hemos invitado al ministro de Economía, al hombre que administra la economía en el país, al licenciado José Luis Parada, que lo tenemos en el enlace. Ministro, gusto de saludarlo, buenas noches. Antes que empezar ya con el desarrollo de la entrevista y las preguntas, siempre nosotros nos preocupamos por la salud de todos nuestros invitados, desde la autoridad de más bajo rango, si se quiere llamar así, hasta la máxima autoridad. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su familia? y cómo está desarrollando este su trabajo en calidad de ministro en esta situación tan complicada que nos ha tocado vivir a todos. Eh, muy buenas noches, Roger. Un saludo a toda la audiencia de la noche. La verdad que nadie pensó tener esta pandemia en los niveles que estamos. A nivel mundial, esta pandemia ha puesto de rodillas las economías más sólidas las economías más fuertes, y también yo diría que ha, de, ha mostrado que ningún servicio de salud, por muy perfecto que parecía y con una atención integral a sus beneficiarios a nivel del mundo, ha podido cubrir todo lo que es la demanda, digamos, o todo lo que viene a ser el poder atender los casos que se vienen presentando. Es un caso excepcional el que hay, eh, extremadamente complicado tanto para la salud como para la economía en lo personal, Roger, decirte de que estamos muy bien, gracias a Dios estamos con la protección de Dios tomando siempre las previsiones que corresponden porque hay que estar en distintas actividades estamos eh, con varios grupos está utilizando mucho el teletrabajo ...pero también a veces se tienen que hacer algunas reuniones... ...entonces eh, un saludo aprovecho a toda mi familia... ...a mi esposa, a mis hijas, a mi hijo... ...que están en Santa Cruz y como siempre es la mayor preocupación... ...de los padres y viceversa, seguramente ellos también están en las mismas... ...hemos visto dos ministros, colegas... ...que en este momento están en observaciones con algunos eh, efectos del coronavirus... Nos solidarizamos con ellos, pero Dios hace las cosas, Dios dispone, así que tenemos que tener fe de que vamos a salir adelante juntos, Roger. Bueno, y el primer alcalde eh, de, del país también se, mejor dicho, se contagió un alcalde y significa que es el primero en todo el país, el alcalde de Montero. Sí, efectivamente, hoy tuvimos la noticia. Eh, también están las. Obs estamos observando a nivel mundial lo que está sucediendo. Cada país y cada región, cada departamento, también en el caso de Bolivia, estamos viendo de que hay un rebrote del coronavirus. Realmente es una pandemia y un. ...y un virus que está costando controlarlo... ...y seguramente vamos a ver alguna luz al final del túnel... ...cuando tengamos ya más o menos conocida una vacuna... ...o alguna solución que se pueda dar. Después vamos a tener que estar conviviendo... ...en esto de lo que es el tema del coronavirus... ...con también las salidas económicas... ...hacia una gradualidad... ...que es la que se ha estado buscando a nivel de todo el mundo. Si usted se fija tanto Alemania, España, eh, los distintos países, están viendo de qué manera y bajo qué conceptos, sobre todo liberación de qué sectores son los que eh, van a ir abriendo en primera instancia en el tema de la economía para poder equilibrar el tema de salud y también el tema económico que es, es donde se está trabajando a nivel mundial y todo dependerá de las condiciones que se presentan del potencial productivo, de todo lo que es el manejo del tema de la salud, y buscar el punto justo medio en lo que es esta salida consensuada, concertada, y sobre todo siempre cuidando y priorizando la salud de los bolivianos. Ministro, la política y la economía están estrechamente ligados. Uno no puede vivir del otro. Es por eso que vamos a arrancar con las políticas que ha lanzado este gobierno en esta pandemia y en esta cuarentena. Los bonos, el bono familia y el bono universal. Eh, la gente quiere participar, la gente está muy preocupada porque obviamente ya empieza a tocarle el bolsillo, porque ya llevamos más de 44 días, como decía al inicio, de cuarentena, ...nacional y 47 de cuarentena regional. En tal sentido, ministro, eh, los bonos, es decir, el bono familia y el bono universal... ...que ya comenzaron a pagarse. Esta entrevista ha generado gran expectativa y también la gente desde muy temprano... Eh, ...a través de las redes sociales empezó a preguntar, hay muchas preguntas... ...hay mucha gente que quiere hacerle consultas también al hombre que maneja la economía... ...en nuestro país. En cuanto a los bonos, ¿se garantiza para la tranquilidad de la población el pago de los bonos y que tiene una duración de 90 días? Efectivamente, eh, Roger, la preocupación del gobierno y de la presidenta Yanine Áñez ha sido cómo equilibramos el tema del coronavirus con, desde que fue declarada la pandemia a nivel mundial el 31 de enero. Acuérdese que a los tres días ya cerramos el tema de los colegios, lo cual nos dio un avance bastante especial. No hubieron casos, se estuvo manteniendo y hemos seguido acompañando la evolución del tema, básicamente del coronavirus y el impacto en la población, en los distintos departamentos, en los distintos municipios, pero también hemos ido acompañando el tema básicamente de consolidar y era la preocupación del gobierno de consolidar los centros hospitalarios para poder atender cuando llegue una escalada como la que ya se tenía proyectada porque ya se había dado en países de Europa de Latinoamérica con mucha más fuerza, entonces aquí es donde hay que reconocer de que en los 14 años anteriores no se invirtió en el tema de salud, no tuvo ni ninguna prioridad y eso lógicamente ha hecho que el gobierno tenga que hacer un esfuerzo mayor para tratar de llegar y habilitar estos centros para atención del coronavirus y sobre todo también establecer los mecanismos y protocolos porque hay el retorno de los bolivianos, estamos viendo en esto de qué manera podemos ir liberando el tema de la economía y básicamente una política de apoyo y de ayuda a las familias bolivianas y también a lo que son los hogares bolivianos. Es por eso que se aplica esta política de ayuda eh, transparente con, con transferencia de bonos. Y es un sistema que hemos tenido que implementar, fue una decisión de la presidenta Yanine Áñez, porque al principio se pensó distribuir, acuérdese, la canasta familiar. De entregar alimentos, pero se vio de que era muy complicado y era más, eh, era mejor trabajar un sistema que nos permita ser transparentes y que los recursos le lleguen directamente a las familias. Y empezamos el 3 de abril, del 3 de abril, ahora eh, que estamos en el 6, 6 de, de mayo, aproximadamente en, en un mes y tres días, en 22 días hábiles. Hemos pagado 3.925.129 pagos. Estamos en los 4 millones de pagos que hemos hecho que han ido directamente a las familias y a los beneficiarios. En esto aproximadamente 1.180.850 corresponden a la renta dignidad. 738.330 a la canasta familiar y 1.895.809 lo que es el bono de familia y el día de ayer hemos empezado a pagar el bono universal de los cuales el bono universal viene a ser simplemente el complemento y lo que faltaba a los bolivianos que no tienen ningún tipo de ingreso y que no recibieron ningún beneficio por parte del, eh, del Estado con los otros bonos. Por ejemplo, ¿cuáles eran las características básicas quienes no podían recibir el Bono Universal? Eran las personas que ya habían recibido el Bono Familia, que ya habían recibido el Bono Canasta Familiar, los servidores públicos de todos los niveles de gobierno ninguno porque tienen sueldos salarios los trabajadores del sector público y privado de el aporte que hacen para la vivienda así que aquí tenemos nosotros también que no reciben los pensionistas de rentas, jubilaciones invalidez eh, la parte de viudez, beneméritos y también personas notables y el sistema eh, Roger nos permite tener un control total y una transparencia total en el pago. El bono universal que venía a ser ya el complemento y con estas condiciones hemos tenido, por ejemplo, en dos días de que hemos pagado 110,140 mil hemos realizado 110 140 pagos, pero también aquí hay un caso especial que es bueno referirse y cómo funciona el sistema 39602 mil personas se apersonaron y que fueron rechazados porque ya habían cobrado anteriormente un bono o tenían también eran servidores públicos o que habían recibido uno de los beneficios y no cumplían con los requisitos. Por ejemplo, Estamos hablando de los que recibieron bono familia, se presentaron 12.661 personas que ya habían recibido el bono familia y se presentaron a querer cobrar el bono universal y viene el rechazo. Los que tenían el pago de las AFPs fueron aproximadamente 10.583 de aquellos que, había, que estaban registrados en las AFPs y que fueron a querer cobrar el bono universal y no correspondía por otro lado tenemos también las personas que quisieron cobrar doble 4.425 personas que cobraron temprano en un banco y después se fueron a otro banco para tratar de cobrar otra vez el beneficio pero en el sistema automáticamente la base de datos inmediatamente lo rechaza y en el rechazo también es identificado, porque cuando presenta el carnet de identidad, ese rechazo está identificado. También tenemos aquellos de beneficios de canasta familiar, que fueron 2.226, y lo más raro que llama la atención, 5.133 funcionarios públicos de distintos niveles y lugares, no solo en, en un solo lugar, sino a nivel nacional, 5133 servidores públicos quisieron cobrar el bono universal y otros que son otro tipo de, de, de beneficiarios que ten, habían recibido otro beneficio, fueron 4148, lo cual hace casi 40 mil personas que fueron para que para que se les pague doble o que ya tenían un beneficio. Aquí es un perjuicio muy grande para en primer lugar, porque copan el espacio de las personas que pueden cobrar. Hemos podido atender casi 40 mil personas adicionales en los bancos si estas personas no están con esa intención de cobrar doble. Es un, es un doble daño porque hace perder el tiempo a los cajeros, en los bancos y también hace pierde el espacio a aquellas personas que sí están habilitadas. Y aquí, Roger, hay una página web que lastimosamente desde el inicio nos han ido recha nos han ido hackeando, hemos tenido problemas para la consulta. Pero es la www.boliviasegura.gov.bo, donde usted puede identificar introduciendo su carnet si es beneficiario o no del bono universal. Y si cree usted de que es beneficiario y que no está bien y que no está en la lista, también se recibe el reclamo. En definitiva, para ir recordando a la gente, Ministro, ¿los que reciben el bono familiar no pueden cobrar el bono universal? Efectivamente. Lo, todos los que recibieron el bono familia, canasta familiar, servidores públicos, los que están dentro de AFP como aportantes, los que tienen jubilaciones, rentas, no pueden cobrar. Y el sistema inmediatamente lo cruza. Entonces, hemos tenido muchas personas, casi 40 mil que han ido a, a, sabiendo o tal vez no sabían de que eh, les correspondía una mala interpretación, lo cual ha hecho en este momento de que tengamos nosotros eh, una reducción que si hemos pagado eh, el segundo día, hoy día 69.901, si no hubieran sido estos 39.000 estaríamos llegando perfectamente a los 110.000 euros a los 100 mil eh, pagos este en este día. Le recordamos también, ministro, a la gente, ¿quiénes eh, deben cobrar el bono universal y quiénes no deben cobrar? Muy bien, los que no deben cobrar son los que cobraron algún bono, bono familia, canasta familiar, ningún funcionario público puede cobrar, tampoco aquellos ...que cobran alguna jubilación, renta, viudez, vejez... ...y tampoco aquellos que están registrados con las AFPs... ...no pueden recibir. Esto va para el saldo de los que ya han recibido... ...por ejemplo en este momento... Eh, ...ya estamos casi en los 4 millones de pagos realizados... ...en aproximadamente 22, 23 días hábiles... ...un promedio de 250 mil pagos diarios... Lo cual hay que agradecer a todo el sistema financiero, bancos, tanto públicos como privados, porque a pesar que también esta semana se están pagando los sueldos y salarios de, eh, de los funcionarios públicos, también se están pagando los bonos y estamos aproximadamente en el 50% de lo que puede ser el potencial de beneficiarios. Porque este bono universal, que es el saldo de los que no han recibido ningún beneficio, ...puede oscilar entre 3 y 4 millones de personas. Por eso es que los hemos dividido por semanas. En esta semana, desde el martes 5, los de 50 y 60 años. La segunda semana, desde el martes 12, beneficiarios entre 40 y 49 años. Y también la tercera semana, desde el martes 19, beneficiarios entre 30 y 39 años... La cuarta semana que viene a ser el martes 26, de 28 a 29 años y la quinta semana que va a ser el 2 de junio, que se inicia el 2 de junio para los jóvenes de 18 a 19 años. Ahora, no quita y no hay que preocuparse ni desesperarse para responder su pregunta, están garantizados todos los bonos y no va a haber ningún problema para el pago. Lo que sí vamos a tener en esta división que hemos hecho de atención en lo que respecta a las distintas edades. Lógicamente, a partir de la próxima semana, seguramente por la ampliación del horario en la banca, vamos a poder atender un ma mayor número de pagos. Y, por ejemplo, no hay que preocuparse ni desesperarse. Si usted de 50, 60 años no cobró esta semana, perfectamente puede ir la siguiente de virus Y los muertos por temas de pobreza o temas económicos, ahí hay que establecer claramente la ética del 9% también en la parte económica ha estado frenada. Entonces, lo que tenemos que buscar con todas las experiencias que estamos viendo y los análisis que se están dando, tenemos la experiencia de Perú, tenemos la experiencia también de España, Alemania, estamos viendo que los principales sectores que tenemos que reactivar, casi eh, que tendríamos que incorporar a esta cuarentena dima, dinámica, es el tema del sector minero, que es el que menos efecto negativo ha tenido en los precios. Y también juega papel fundamental en Bolivia el sector agropecuario. Aquí Bolivia tiene una posibilidad muy grande porque el potencial productivo, en este momento explotamos solamente 40% del potencial productivo del sector agropecuario. Por lo tanto, hay mucho todavía donde expander, es uno de los pocos países donde todavía el tema de la agricultura, ganadería, pueden tener un efecto multiplicador muy grande, porque de acuerdo al fundamentales del gobierno va a ser apoyar al sector productivo, mantener y creo que va a ser uno de los que ya se han firmado las resoluciones para liberar y que empiece a funcionar: es el sector minero, porque es el que nos genera la mayor parte de. ...de divisas y también eh, tenemos el sector, el sector público. Ahí también el tema del desarrollo tecnológico es el que tenemos que ir trabajando... ...y básicamente cambiar los cánones de, en educación, que no hemos tenido una evaluación en más, de, en más de 14 años... ...porque alguna vez cuando se le preguntó al ex ministro Aguilar que estuvo más de 12 años, si no me equivoco, del ministro de Educación, se le dijo, ¿por qué no hay una evaluación sobre la educación? Dijo, por ejemplo, la evaluación PISA, que es con la que todos los países muestran el nivel de desarrollo de eh, su educación, y la única respuesta que se tenía, no eso es para evaluar los gobiernos neoliberales. media estúpida, perdón la respuesta, pero esa era, no había un sostén técnico, o cómo se podía insertar en, en la parte internacional, el tema de la incorporación del desarrollo tecnológico, la era del conocimiento, todo lo que es ciencia tecnología, en eso estamos muy atrasados y creo que ya hay que comenzar a trabajar, ya la presidenta Yanine Áñez tiene un primer embajador de ciencia y tecnología y creo que también aquí ha sido un consenso de todos los ministros de Economía y Finanzas Públicas de Latinoamérica, más o menos en unas tres videoconferencias que se hizo de todos los ministros, en los cuales ningún país estaba preparado para atender el tema del coronavirus, como tampoco se tenían los recursos, porque después de la época de bonanza que se vivió en Latinoamérica, casi ninguno de los países aprovechó para consolidar, por ejemplo, un sector de salud fuerte que hubiera podido en este momento atender el tema de la pandemia. Ese es un aspecto. Y el segundo es que también de consenso, al no alcanzar los recursos se va a tener que recurrir a recursos externos y sobre todo a fondos que se están creando en distintos organismos internacionales, países, porque aquí viene en lo que respecta a su pregunta, ¿cuál va a ser el modelo para la salida del coronavirus. Primero, una vez que comencemos a convivir, porque hemos escuchado, por ejemplo, que a partir de un 60% de que tengamos de, de confirmados o con el virus, a partir de ahí la pandemia puede bajar. Ese es el, lo que se está viendo en distintos países, lo que se está viendo a nivel mundial y, lógicamente, lo que tenemos que ir viendo también ...cuál es la evolución en este momento de los precios de materias primas... ...porque usted ha visto la caída fuerte que hemos tenido del, del, eh, de, yacimie, perdón, de los ingresos de hidrocarburos... ...al punto que desde el 2014 han caído casi 88%. Entonces, ahí tenemos un efecto negativo en todo lo que es ingresos... ...porque afecta a universidades, municipios, gobernaciones... Estamos analizando, así como estamos analizando distintos sectores, ¿cuál va a ser en este momento las medidas que tengamos que tomar? Vamos a tener que ver alternativas para poder buscar salidas, porque en este momento definitivamente en los municipios, en las gobernaciones y en algunas universidades que se acostumbraron o por la tendencia de la, de la bonanza que había, han aumentado y han aumentado el tema de personal, han aumentado el tema de actividades y lógicamente ahora con esta caída de ingresos sí amerita entrar en lo que siempre hemos habíamos reclamado el tema del pacto fiscal y determinar cuáles son las competencias prioritarias y cómo las vamos a financiar, porque como le digo, después de este efecto del coronavirus y lo que está sucediendo, lógicamente el problema va a ser ponerse de acuerdo, despolitizar el tema... y buscar alternativas de corto, mediano y largo plazo. Te cuento que ya comenzaron a llovernos las preguntas a través del WhatsApp... a través de las redes sociales, a través del canal, estamos también en Montero... hay muchas preguntas, vamos a tratar de darle a través del ministro respuesta a algunas... pero antes de ir con las preguntas, señor ministro... Hoy el ministro, Marcelo Navajas, el ministro de Salud, dijo que anticipa 10.000 casos de COVID-19 y que la pandemia bajará cuando el 60 o 70, incluso 80% de de la población esté contaminada. Y la gente está esperando, más al contrario, en vez de que lo asusten, está esperando que le den eh, palabras más alentadoras especialmente en el tema de salud. Yo sé que quizás esta pregunta no le corresponde responder a usted, pero eh, ¿cómo estamos trabajando en el tema de salud? Porque los municipios se están quejando, porque el doctor Oscar Urenda también el secretario general, el secretario de Salud de la Gobernación, también con un tono muy molesto, ha pedido que se le dé más apoyo al sector de salud. ¿Cómo estamos en el tema de salud y cuánto es el... El, el presupuesto para esta pandemia si se puede conocer eh, ministro a ver eh, yo he sido también de los que más me he quejado del tema de salud cuando nos transfirieron en Santa Cruz los hospitales de tercer nivel nos las transfirieron los cinco hospitales de tercer nivel sin ni un centavo la gobernación tuvo que asumir todos los costos de los hospitales de tercer nivel sin ningún ...sin ningún ingreso adicional... ...y se hizo un trabajo... ...gracias a que... ...ahí el gobernador Rubén Costas hizo... ...nos dio la posibilidad... ...el doctor Urenda... ...y yo era el secretario de Economía y Hacienda... ...de avanzar... ...porque de entrada... ...hicimos y pusimos 770 ítems... ...que antes estaban en contrato... ...los volvimos ítems... ...y le di una tranquilidad a los hospitales... ...y a los dos años... ...o dos años y medio de haberse hecho cargo la gobernación, vino el primer acelerador lineal a Bolivia, al sector público. Esto demuestra de que en Santa Cruz sí se pudo avanzar, pero teníamos un retraso de más de 50 años en el tema de salud en Santa Cruz. Porque fíjese usted, en el 2000, en 1992 con el censo existían 1.300.000 personas y habían cinco hospitales de tercer nivel. El 2012, que eh, habían millones 2.600.000 personas, el doble, habían los mismos cinco hospitales de tercer nivel. Y ahora, el 2019, que estamos en los millones 3.500.000 personas aproximadamente, tenemos los mismos cinco hospitales de tercer nivel. Quiere decir que en 14 años nadie se preocupó de la salud, salvo la política que utilizó el gobernador de darle prioridad, por eso es que más o menos se puede atender en Santa Cruz. Pero el coronavirus, tal como se estableció en los distintos, con los distintos ministros de economía a nivel, a, a nivel latinoamericano, ningún país estaba preparado para semejante pandemia. Los recursos que están llegando fue porque, en primer lugar, la presidenta Yanine Áñez, creo que en enero, me dijo, ministro, ¿por qué no vemos la posibilidad de asegurar por lo menos el 10% del presupuesto general de la nación para salud? Y eso fue lo que hicimos. Los proyectos que habían por aquí, por allá, de tipo político y todo, se fue juntando y llegamos a aproximadamente un presupuesto de 200, de, de aproximadamente eh, eh, 21 mil millones de bolivianos. O sea, con lo cual estábamos nosotros llegando a un 10% del presupuesto. No es suficiente, Roger, todo lo que se ha hecho en el tema de salud, porque si usted se fija en las canchitas, si se fija en los edificios, si usted se fija en los mismos hospitales que no tienen, que no tienen en este momento eh, médicos, que no tienen equipamiento, porque todo mundo se ocupó del cemento. La alcaldía de Santa Cruz construyó no sé cuántos hospitales que ahí los puede ver usted, en el, en, en el departamento, pero no tienen tampoco los recursos suficientes y tampoco el gobierno central en su momento creó las condiciones, como se planteó en el pacto fiscal, de dar prioridad a salud, a educación, seguridad ciudadana, básicamente. No se atendió. Entonces, en este momento, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de tener recursos tanto internos como externos, que se están destinando para lo que es el tema de la atención en la pandemia, pero tampoco vamos a solucionar en cuatro meses, a pesar de la buena voluntad que tiene la presidenta Yanine Áñez, cubrir lo que fueron un descuido de más de 50 años en el país. Entonces, se están haciendo todos los esfuerzos, se está trabajando, es muy complicado, pero creemos que hasta aquí el pueblo boliviano, con el control de la de lo que vienen a ser todo todo esto de la, de la emergencia nacional sanitaria que se dio, lógicamente en este momento se está saliendo. Hay problemas, no vamos a decir que no, pero se está tratando de solucionar y creemos nosotros que vamos a seguir avanzando. A los municipios en algún momento le quitaron el 12% del IDH, que era para salud y educación. Nadie reclamó nada, absolutamente. Ya también a las universidades, nadie reclamó nada cuando en 2016 le quitaron esos recursos. Sin embargo, lógicamente ahora con la caída de ingresos, nadie tiene los recursos suficientes. Por lo tanto, vamos a tener que hacer ajustes para más adelante y ver de acuerdo a las competencias, pero el gobierno central, en primera instancia, está atendiendo el coronavirus, está atendiendo el tema de los bonos para llegar a todos los hogares. El universo son 8 millones 500 mil personas que van a recibir algún tipo de bono, independiente del transversal que es el tema de la electrificación, del pago de la luz y también del pago del agua potable. Entonces, dentro de las posibilidades, estamos trabajando en algunos créditos que se están viniendo para poder atender el tema de, del coronavirus y sobre todo el equipamiento. Hay un problema de respiradores porque definitivamente ningún país estaba preparado y lo que se está haciendo es tratar de salir. Y las quejas, lógicamente en Santa Cruz, porque tiene 3 millones más de 3 millones 500 mil personas, es casi el 30% de la población y lógicamente tampoco nunca se ha y eso está sucediendo a nivel nacional y a nivel nacional y a nivel latinoamericano. Yo sé que usted y el gobierno tienen que atender a todo el país, eh, pero eh, Santa Cruz lamentablemente es el departamento más golpeado, el más afectado. Hoy el doctor Urenda lanzó un llamado de auxilio de SOS al gobierno nacional porque el sistema de salud departamental estaba a punto de colapsar por falta de recursos eh, en cuatro días se dieron 400 casos de coronavirus. La respuesta a este pedido de auxilio de SOS será ya, será inmediata porque eso es lo que necesita el departamento. ¿Qué le dice usted a, al doctor Ubrenda? ¿Qué le dice usted al departamento de Santa Cruz? Usted es cruceño también. Yo entiendo que tiene que atender a regiones, pero parece que Santa Cruz es el, el que más está necesitando en estos momentos. En este momento la instrucción de la Presidenta Yanine Áñez es que atendamos el tema de Santa Cruz porque por la proporción de casos y la población que tiene Santa Cruz lógicamente lo que estamos haciendo hemos tenido reuniones hoy día con el Ministro, creo que mañana ya se está firmando el convenio para el tema de la asignación de un número de ítems, eso lo, lo, está, lo está verificando el el ministro de, de, de salud entonces se está respondiendo no solo a Santa Cruz, se está respondiendo a los distintos departamentos de acuerdo a las condiciones y el, el día de mañana tenemos un gabinete a partir de las 2 de la tarde donde recibiremos ya un informe de todos los sedes a nivel nacional para ver cuáles las características y las condiciones que tenemos para la apertura de lo que es esta cuarentena dinámica entonces se está trabajando estamos tratando de ordenar el tema de las adquisiciones y llegar oportunamente a los lugares más com complicados entonces y también ahí por ejemplo como solo le doy un ejemplo 21 millones de, de euros que iban para 17 municipios pobres de cooperación italiana para atender el tema de salud desde el 2015 no lo habían movido, recién eh, hemos hecho la habilitación, la presentación en la asamblea y la aprobación para atender el tema de salud. Por lo tanto, los recursos están llegando y también se están haciendo todos los esfuerzos para atender lo que son las demandas. Efectivamente, lo escuché al doctor Urenda y hemos trabajado juntos, sabemos, y siempre fue el reclamo que hemos venido haciendo de muchos años, no solo de ahora, pero lastimosamente en este momento las condiciones no son las mejores, pero se están dando de una o de otra manera las, de acuerdo a las posibilidades, dándole solución, y creo que mañana vamos a tener buenas noticias después del gabinete para Santa Cruz, porque ya han venido trabajando hace más de 20 días entre la gobernación y el Ministerio de Salud para consensuado de los requerimientos mínimos, un poco previniendo esto, que al final fue una escalada que no la esperábamos tan rápido, pero como usted da el dato de 400 casos confirmados, eso sí, ya nos saca de lo que era una programación más o menos estable en la que venía la curva ascendiendo. 400... ...en cuatro días, eh, Ministro, pero lo que usted nos dice, esta buena noticia, nos tranquiliza a Santa Cruz, nos tranquiliza porque eh, significa que el Gobierno va a dar una respuesta inmediata al pedido de auxilio del Secretario de Salud de la Gobernación. Ministro, vamos de inmediato con las preguntas, por favor, porque, como le dije, me han bombardeado con preguntas en las redes sociales y también a los números del canal, y estamos también desde casa, le cuento, transmitiendo el programa, ya vamos por la quinta semana ininterrumpida. Entonces voy a pasar rápido a las preguntas, eh, me gustaría que de manera puntual sean las preguntas, y también de manera puntual va a responder el Ministro de Economía y Finanzas del Gobierno Nacional. Pablo, ahí a la pregunta lo siguiente, Ministro, ¿por qué dejaron en manos de los bancos y la ASFI, listos para el apoyo a las empresas, los requisitos hacen casi imposible la solicitud y peor aún si uno no tiene créditos en, su ban créditos en su banco. A ver, primero, lo que se ha hecho en primera instancia cuando se sacó el decreto de en los primeros días de abril que eh, autorizaba el difer de diferimiento de lo que es eh, las cuotas de capital e intereses, establecimos abril, mayo, junio para empezar a pagar en julio pero todo el mundo reclamó los empresarios pequeños las empresas dijeron marzo tampoco hemos podido trabajar y no tenemos para pagar y los bancos, en esto hay que dejar claramente sentado lo que es al César, lo que es del César los bancos automáticamente prorrogaron todo lo que es y difirieron este pago para junio. Eso lo hicieron directamente a partir de abril, considerando la cuota de marzo. Efectivamente, tenemos en el marco legal, que son seis meses, pero también ahí se establece una relación directa de que tanto los bancos con sus clientes se conocen de muchos años. En eso el Estado no puede estar Viendo, porque son casos especiales. Son todas las entidades financieras y son miles de prestatarios. Entonces, lo que se dijo fue, una, es más, ningún prestatario tuvo que ir al banco para diferir el pago de sus cuotas. Simplemente los bancos lo hicieron automáticamente y lógicamente eso tiene un costo. Sabemos que por la evolución que hemos tenido, a junio hay muchos que van a tener problemas para pagar. Entonces, lo que estamos haciendo, y no es que hemos dejado al, al banco sino, y a ASFI para que hagan este trabajo. Este trabajo lo vienen haciendo durante más de 30, 40 años. No es de ahora con el coronavirus. Y la relación es totalmente privada entre lo que es básicamente las empresas y los deudores con su banco. Lo que hemos hecho es tratar con el decreto de tomar una medida que no se había tomado en toda la historia de Bolivia, porque el diferimiento automático nunca se ha dado en la historia. Por lo tanto, a partir de ahora, y posiblemente con esta apertura que estamos haciendo, vamos a tener reuniones sectoriales para ver cuáles son los más afectados y los menos afectados. Por ejemplo, el pequeño, el pequeño empresario, Básicamente el 70% de esos empresarios pequeños no están pudiendo trabajar, solo están trabajando, de acuerdo a los datos que tenemos, el 30%, más que todo en el tema de deliveries, comidas y algunas otras actividades. Entonces, lo que vamos a hacer es tener reuniones, hoy hemos tenido una primera reunión con, con Asoban, para poder analizar la situación. Entonces, porque tenemos que ver que también a las empresas se les ha dado el apoyo por el lado del Estado. No han pagado el impuesto a las, a las utilidades, que es más o menos de mil a 1500 mil millones de dólares, que todavía tienen liquidez. Entonces, hay sectores como los transportistas, hay muchos como pequeños eh, productores, comerciantes, que definitivamente no han podido trabajar, eso ya lo tenemos identificado, nos vamos a ir reuniendo y ver, hoy he visto, por ejemplo, ¿no? eh, habría que verificar que un banco ya ha prolongado, ha ampliado hasta julio el tema del de, eh, diferimiento de las cuotas, de lo que viene a ser intereses y también capital. Entonces, está el marco referencial, está el marco legal y lo que tenemos que hacer es ver eh, empresa por empresa eh, eso se verá eh, en las reuniones que tengamos y así como hemos ido acompañando y dando solución a todos los problemas conforme se van presentando el coronavirus, consideramos que también vamos a tener que negociar con cada uno de los sectores, ver con los bancos también cuál es la mejor solución. Ya solucionamos tres meses, seguramente ahora vamos a ver las condiciones en esta salida también de la cuarentena. ...para ir fijando las políticas... ...pero algo que hay que tener muy claro Roger... ...el gobierno se ha sentado con todo mundo... ...y las medidas que está tomando... ...en este caso por ejemplo los bonos... ...beneficia a, a casi toda la población boliviana... ...salvo tenemos dos rangos... ...que es las, los muchachos de 17 años... ...que salieron bachilleres... ...y que eh, no están ni en el bono universal ni tampoco en el bono familia. Entonces es un rango de los buenos alumnos de 17 años que también lo estamos revisando para ver cómo solucionamos. Queremos llegar, y en la instrucción de la presidenta, de llegar al 100% de la población. Y mucho más ahora que al pequeño y mediano productor y las empresas pequeñas y medianas, empresas, pymes, se van a ser atendidas porque son parte de la reactivación económica que tenemos que tener. Básicamente, no los podemos abandonar, no los podemos dejar y ya tenemos la instrucción de comenzar a ver opciones porque todavía tenemos hasta fines eh, de mayo para ver las opciones que tenemos de financiamiento y de qué manera podemos ir ampliando si es que se dan las condiciones. Creo que estamos en un buen momento y no hay que preocuparse se, han estado, se ha estado trabajando y hay una relación de muchos años donde posiblemente cada banco, de acuerdo a sus posibilidades, puede negociar con sus clientes, buenos clientes, regulares clientes y llegar también a una solución para más adelante. Vamos a la siguiente pregunta, Carlos Alberto Castillo y también Ronnie Ramos coinciden en la pregunta. Estimado Roger, buenas noches, saludos al ministro. Ojalá que dentro de las preguntas esté el tema de devolución de nuestros aportes, dice. Es necesario que se toque el tema de las AFP porque en realidad lo necesitamos. ¿Qué dice el ministro al respecto? A ver, siempre, siempre nos estamos comparando y dice Perú hizo una devolución, eso lo escuché al senador que propone una ley pero Perú tiene 70% de formalidad económica, en Bolivia es al revés, tenemos 30% de formalidad económica y 70% de informalidad económica, por eso si te fijas las políticas, si, si, se, si usted ve las políticas que hemos utilizado, por ejemplo, en lo que corresponde a los bonos, hemos universalizado, ya sea informal, que pague, no pague impuestos, sea casado, sea viudo, sea soltero, con los estudiantes. Son 3 millones estudiantes que benefician a la familia. En este caso, si usted se fija, esa familia o esa persona que tiene un hijo en colegio de cualquier edad, desde prekinder hasta bachiller, recibe el beneficio sin discriminación alguna, porque si trabaja, no trabaja, si, si es, como digo, si es casado, recibe ese beneficio y también recibe el informal, porque cuando evaluábamos cómo llegar a los informales, creo que el pago a los estudiantes es una manera de llegar también a los que pagan y no pagan impuestos. Entonces, en este caso, el tema de los de las AFPs, de los fondos de pensiones es lo que garantiza también a varios de los jubilados el tema de su pago directamente. Por lo tanto, el entrar en una devolución en este momento, creo que hay que analizar a fondo, no he visto un, un trabajo matemático actuarial como para decir la sostenibilidad en el mediano plazo con la propuesta que pueda hacer el senador, estamos viendo en este momento, pero por el momento yo lo veo complicado, por el momento porque la formalidad solo es 30% en Bolivia y los fondos de pensiones también, de una o de otra manera no son posiblemente, hay que buscar mecanismos, porque las tasas de interés eran muy bajas, llegaron hasta 1% con el anterior gobierno y ahora las hemos tratado de estabilizar entre 3 a 4% y creo que 4.5%, ...para que tengan una mayor rentabilidad esos fondos. Por lo tanto, se va a seguir analizando o sea, las opciones... ...pero creo que va a ser un poco complicado por el momento. Se habla de la devolución de los aportes a las AFPs... Eh, ...no se estaría hablando de un 20 o 30% no de, de, del total... ...y usted dice un 30% es cierto, Esto un 30% es, eh, eh, somos formales en, en este país pero también los formales eh, eh, han sido muy castigados durante estos últimos eh, 14 años eh, y, y los informales han sido más premiados. Entonces, ¿no sería una especie de, de, de reconocer, de ayudar y de apoyar después de esto a, a este grupo de, de, de formales con un porcentaje en la recuperación de, de, de los aportes? A ver, los formales han tenido el apoyo con créditos también con el diferimiento, también con lo que corresponde a la postergación del pago del impuesto a las utilidades. Y, por ejemplo, los profesionales independientes, acuérdense de que antes no podían descargar por esa misma observación al señor de que sí había una, un abuso fiscal y discrecional del anterior gobierno, pero al final nadie... Nadie decía nada, siempre terminaban, no se pudo terminar con el abuso, y lo que hemos hecho nosotros es tratar de corregir esta presión, esta excesiva presión tributaria. Entonces, el profesional independiente, por ejemplo, no podía descargar las facturas de iva por salud, educación y alimentación de la familia. Se ha liberado hasta diciembre que puedan presentar facturas de salud, de educación y también alimentación que tenga en la familia este profesional independiente. Aparte, hemos diferido también el pago eh, de, de la presentación de deberes formales y seguramente se están por vencer algunos, por ejemplo, como parte de IVA, RC, IVA y otros, que estamos seguramente mañana podemos ampliar uno o dos meses más. Por lo tanto, al formal lo hemos estado atendiendo y en la asamblea hay una ley en la cual se fueron por presiones y por estas presiones excesivas, discrecionales y hasta políticas del anterior gobierno, se creó una deuda tributaria de 41 mil millones de bolivianos por las multas, eh, las multas excesivas, utilizar las UFBs que estaban por encima de la inflación, en fin, realmente era un abuso coincido con, con tu televidente, de que era un abuso, pero las medidas que hemos ido tomando es de flexibilización. Está ahora, por ejemplo, una de las principales, eh, los principales eh, abusos que había era en la presentación de facturas de distintos años. Hasta el 2004 eran solamente hasta eh, de cuatro años la prescripción. Pero sin embargo, el gobierno anterior lo amplió discrecionalmente, abusivamente a 8, y te pedía una factura directamente de 7 años, y si la empresa no la tenía, venían las multas, venía todo, y de eso es que se han ido generando estos 41 mil millones. Lo que hemos hecho es una casi liberación del 90% de las multas para que se puedan habilitar nuevamente estas empresas. Esa ley está también en el... En la Asamblea Plurinacional, lastimosamente hasta ahora no la han tocado, la hemos presentado antes de que se presente con dureza el tema del coronavirus, si no me equivoco, en febrero. Por lo tanto, a propósito, hay eh, propósito, menos en este gobierno, más que otro que el anterior y hemos flexibilizado muchas de las medidas. A propósito del sistema tributario, Cecilia Sánchez de NETAL la pregunta es lo siguiente. Por favor, hay que reformar el sistema tributario, el país se constituye entre todos. No puede el sistema tributario actual seguir asfixiando a quienes trabajan formalmente. Hoy más que nunca, no abandonen a todo aquel ciudadano que decidió emprender en este país. ¿Qué le responde, ministro? No, efectivamente, el, el emprendedor y sobre todo eh, también en lo que son las distintas áreas... Estamos eh, trabajando para poder establecer los mecanismos y darle las facilidades. Todas estas eh, liberaciones que hemos tenido y flexibilizaciones en la parte tributaria y coincido con Cecilia por una sencilla razón. El 30% que paga impuestos y el 100% que demanda servicios, lógicamente no nos lleva a ningún lado. Y te voy a dar un ejemplo de lo que es Suecia. Suecia creo que paga entre 50 y 57% de impuestos en el, y es el 100%, no hay informalidad o debe ser mínima. Suecia con este tema del coronavirus no dejó de funcionar económicamente ningún día con normalidad y solo tuvieron, bueno no le vamos a poner, no solo, tuvieron 2.400 fallecidos y 24.000 o 25.000 confirmados de coronavirus. Funcionando la economía 100%, pero ese es un pueblo culto, un pueblo educado, un pueblo disciplinado y tiene uno de los mejores servicios de salud del mundo. Quiere decir de que hay países que si son disciplinados, que si cumplen con el tema de los impuestos y tienen los servicios y tienen la disciplina, pueden atender perfectamente y sin problemas el tema del coronavirus. Usted en Suecia no ha visto barbijos, usted en Suecia no ha visto comprar respiradores, simplemente el científico que habló y explicaba decía, en el país vamos a dejar que se, aquellos que se contagian se tengan que curar en su casa y lógicamente les ha dado buen resultado y España, Italia, y Francia, que es del sur, tienen con medidas de, eh, de lo que es el control, lógicamente han tenido 24 mil muertos, perdón, do, mil, sí, 24 mil muertos, 10 veces más. Entonces, cada país bajo sus condiciones, son los que, de acuerdo al ordenamiento que tienen, y de acuerdo a la disciplina, y de acuerdo al manejo de su política económica, que sea coherente una política de Estado y no políticas partidarias que van cambiando de acuerdo al ministro o de acuerdo al partido que entra, lógicamente no puede seguir. Coincido con Cecilia de que tenemos que primero consolidar a eh, aquellas personas de la formalidad, además por haber aguantado semejante presión que ha, hemos tenido en 14 años. Por lo tanto, creo que la política de flexibilización que tiene que haber y también una universalización de lo que es el pago de impuestos, porque definitivamente ya no va a cuadrar y lógicamente y cada día las exigencias son mayores, pero también aquí hay tanto derechos como obligaciones, que eso en el país todavía está desequilibrado. Ministro, eh, Pablo Ayala se vuelve a comunicar, dice, parece que no eh, me ha respondido, no ha entendido la pregunta. Dice, Ministro, ¿por qué dejaron en manos de los bancos y la ASPI los requisitos para el apoyo a las empresas? Los no? requisitos hacen casi imposible la solicitud y peor aún si uno no tiene créditos en su banco. Me refiero al apoyo en sueldos a los 115 mil bolivianos. La solicitud del crédito es más difícil que un crédito normal y mi banco, BNB, solo da el apoyo... ...al salario, el otro solo lo dan los bancos... ...según el nivel, el banco de segundo nivel, perdón. A ver, para Pablo, estamos en un caso de emergencia... ...se están atendiendo en este momento... ...los que se relacionan directamente... ...por el sistema financiero... ...nosotros no tenemos un mecanismo de transferencia directa... A, ...al sector privado... ...hemos utilizado indirectamente que no paguen el tema del impuesto a las utilidades, que tengan por otro lado el tema de los bonos. Y si no tiene él una relación con el banco, lo que tiene que hacer, esto no hemos cambiado absolutamente nada de la ley de bancos. Pablo debe conocer que la ley de bancos viene de mucho antes. Y una ley del 2012, justamente, si sí, del 2012 esta ley hizo que más de 700 mil pequeños ahorristas y pequeños eh, prestatarios salgan del sistema financiero. Bolivia hasta el 2012, aproximadamente antes de la ley del MAS, si no me equivoco, la 613, eh, la ley de bancos, era el primer país en lo que era desarrollo de la microempresa y, mi, eh, y microcrédito. Éramos primeros a nivel mundial, ahora somos el número 13. Todas esas leyes que están todavía vigentes, tratarlas de cambiar con una asamblea como la que tenemos en este momento, es imposible. Entonces, lo que tiene que hacer es sentarse con el banco, porque las leyes no se han cambiado, y si él cumple con los requisitos, va a poder acceder también a estos créditos, y sobre todo, acceder nuevamente a lo que puede ser una línea de crédito, una relación directa con alguno de los bancos. Muy bien. Ministro, tenemos otra eh, pregunta. Montero tiene eh, muchos casos, tiene 297 en esta jornada eh, y la gente de Montero nos, nos sigue bastante. Tenemos eh, salida a través del canal eh, 42 Teberatina en Montero. Preguntan eh, si se va a atender a este municipio con carácter de urgencia porque estaban a punto de declarar zona de desastre. Piden un apoyo para, para el hospital, han indicado los gobernantes de turno, dicen en esta pregunta, que hace 15 días tenían que habilitar camas, tenían que habilitar el hospital, pero uh, no pasa absolutamente nada. Pareciera que estamos abandonados en Montero. Yo creo que en esto, yo quiero decirle que estamos revisando el tema de la habilitación del, del hospital de Montero, se han hecho unos pagos a la empresa, lastimosamente ahí ha habido un caso excepcional, yo no sé cómo han podido firmar las anteriores autoridades, de que no se puede hacer una recepción provisional, tiene que ser recepción definitiva, y el hospital tiene varias fallas, eso de acuerdo a los informes que hay. Entonces, lo que se está viendo es una progresividad de lo más importante y se está viendo para habilitarlo cuanto antes. Ya se, están, ya se está trabajando sobre eso y, lógicamente, tampoco podemos, por lo acuerdo supuestamente, los equipos que se habían licitado no son los que están en el hospital. Y se está trabajando y el Ministerio de Salud está tra trabajando opciones para habilitarlo cuanto antes. Y se va a dar y se está dando todo el tema de apoyo. Acuérdense el encapsulamiento que se tuvo que hacer en su momento porque el disparón también fue del coronavirus, fue muy, muy fuerte. Se va a seguir dando el apoyo, se están revisando en este momento todo el tema de equipamiento, el tema de los ítems que está dentro del paquete que ha presentado la gobernación y esperamos nosotros que hasta mañana o máximo pasado mañana vamos a tener ya una respuesta positiva. Bien, así, rapidito, damos por favor, Ministro, eh, preguntas a la gente de Montero y de Santa Cruz, eh, que se está comunicando de inmediato. Eh, si puede aclarar sobre el, cobro del, del, sobre el cobro del bono universal. Yo como mamá cobré el bono de mis hijos, ahora podré cobrar el bono universal porque yo no soy asalariada, solo ama de casa. Al cobrar el bono de, de su hija, queda inhabilitada para el bono universal. Muy bien. Eh, buenas noches, una consulta, yo fui a cobrar el bono Canasta Familiar y me dijeron que no estaba en el sistema, soy de Montero. Como eh, Yo cobro normalmente el bono de Juana Azurduy, dice, eh, como eso ¿es por eso que no puede cobrar, porque cobra el bono Juana Azurduy? Eh, yo creo que hay que revisar porque, eh, Roger, ahí tuvimos un problema muy complicado. Cuando hicimos la base de datos, cuando le pedimos al Ministerio de Salud la base de datos, nos dieron como cinco bases de datos distintas. Y el domingo, antes de que empecemos el pago del Juan Azurduy, recién a las 10 de la noche, nos dieron una, un listado con, eh, con carné de identidad. Parece que así ha habido un desorden definitivamente en los pagos del Juan Azurduy, por lo menos eso es lo que pudimos más o menos observar, porque el personal del, de Juana Azurduy supuestamente nos envió tres, cuatro, cinco, seis listas distintas y hay estos problemas. El Juan Azurduy se paga seis meses antes del nacimiento y un año y medio después. Entonces, habría que a la señora decirle que se apersone con el centro donde ella dio a luz de alguna manera y vea por qué no está registrada, porque lo que estamos haciendo también de ese mal trabajo que se tenía en el ministerio en los años anteriores, estamos verificando por si posiblemente vamos a tener una que hacer una auditoría, porque en la lista que nos enviaron, por ejemplo, salió un pago de mil bolivianos. Y quiere decir que eso era, de, se pagaba dos hijos y medio, lo cual no se podía. Entonces todos esos errores tuvimos que frenar y ahora se está corrigiendo el tema de... ...de la base de datos del Juan Azurduy... ...seguramente con esto si sí se verifica... ...porque es lo más fácil verificar... ...el pago que ha estado recibiendo... ...también va a poder recibir su canasta familiar... ...y hay que quedarse tranquilo... ...porque tenemos 90 días... ...también para corregir... ...este tipo de situaciones... ...y lo que nos va a dar Roger... ...esta es una especie... ...de censo de población y vivienda... ...el sistema que tenemos de pago... ...porque... Todas las personas que fueron a cobrar son las personas vivas, aquí no hay ningún muerto que va a cobrar, por ejemplo, un bono, esa es la garantía que hay, ni lo va a cobrar doble tampoco. Por lo tanto, creemos nosotros que hay todavía en el bono Juan Azurduy este tipo de problemas que se están revisando, pero yo creo que es en menor proporción porque creo que eran 217 mil madres que se beneficiaban con este... Con este, con este bono, y no es difícil regularizar o revisarlo. Muy bien, tenemos unas dos últimas preguntas más, por favor. Así ya vamos cerrando. Estimado Roger, buenas noches. Quisiera hacerle una pregunta al señor Ministro de Economía. Yo trabajo con eventos y espectáculos. Yo no tengo plata para pagar la cuota de mi crédito en el mes de junio. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué solución hay para nosotros los eventuales si no trabajamos? ¿Cómo vamos a hacer para poder pagar este crédito de junio? Ahora en primera instancia decirles de que se están viendo soluciones integrales para de los sectores más desprotegidos que han habido porque definitivamente todo lo que es aglomeración o todo lo que son espectáculos lastimosamente no están dentro inclusive todavía del momento de salida de lo que es la cuarentena dinámica. Tendrías que acercarte a tu a tu banco y ver las posibilidades que se te pueda dar. Si ha sido un buen cliente seguramente eh, no va a haber ningún problema, pero también eh, nos vamos a tener que reunir para ver todos estos casos especiales sectorializados, como para poderle buscar solución, como hemos ido solucionando todo el tema de los bonos, todo el tema de los impuestos, de postergaciones. El gobierno hace un esfuerzo muy grande para poder eh, cubrir todas estas deficiencias que ha generado el coronavirus, y creo que estos casos, sobre todo el de espectáculos, ah, yo creo que es un tema que lo mismo que se está presentando con algún otro que es el 70% de los pequeños, que definitivamente vamos a tenernos que sentar y buscar alternativas de solución. Ministro, eh, en estos casos, entre comillas, casos especiales como del de, televidente y de mucha gente, imagino que usted también dice un 70%, el gobierno... Eh, garantiza brindarle el apoyo, ¿no los va a abandonar? Eh, mire, si ustedes se fijan en las políticas que hemos estado manejando y la preocupación siempre de la Presidenta Yanine Áñez cuando está encima de las cosas, desde noviembre el tema de estabilidad económica se basa en el trabajo de todas las empresas y los hogares bolivianos. Por lo tanto, la salida de esta crisis va a ser conjunta entre todos. El gobierno va a poner todo de su parte, no vamos a abandonar a nadie. Hemos dado el tema de los bonos que está llegando al universo de a casi todos los bolivianos, es mínimo las personas que no están recibiendo algún beneficio y lógicamente tampoco se los va a abandonar. Y lo que estamos buscando ahora en esta salida gradual y volver a la normalización del funcionamiento de la economía, Lógicamente lo que tenemos que considerar son esos baches que tienen estos sectores básicamente que no tienen ninguna opción de ingresos en este momento. El gobierno no los va a abandonar y lógicamente vamos a seguir recibiendo todos los, los que son reclamos, comentarios porque eso también orienta el trabajo que tenemos que seguir haciendo porque estamos en un caso de emergencia nunca visto ni en el mundo ni en Bolivia. Eh, ministro, hay una pregunta la última ya, con esto cerramos por favor, la última pregunta y me parece importante dice, eh, señor Ministro ¿qué pasa con las cooperativas y con los prestamistas como por ejemplo, Prendamás que ha crecido mucho en Bolivia no nos perdonan y no nos van a perdonar eh, los créditos y no nos van a hacer como en los bancos, dice, de esperarnos hasta el mes de junio o quizás más en estas empresas ya nos están exigiendo el pago de los intereses. En este caso, hay una preocupación especial del gobierno, hemos creado un fondo especial para atención justamente del, del pequeño productor, y todas y este crédito iba dirigida directamente a lo que es el tema del pequeño y del pequeño y el pequeño productor y el microcrédito. Por lo tanto, estos casos vamos a tener reuniones con todas las entidades, hoy hemos estado con el tema de ASOBAN, y vamos a tener también reuniones con estas instituciones para ver las medidas que vamos a tomar. Ya ASFI también está tomando cartas en el asunto porque es parte del trabajo del equipo económico para dar solución. Entonces, creemos nosotros que hay que tener en este momento un poco de paciencia por parte por ejemplo, en este Prenda Más, porque, ¿qué es lo que ha sucedido en este caso? Si hay mucha presión, al final, lo que sucedió cuando salió esa ley, si no me equivoco, 613, la ley de bancos, que sacó de circulación al pequeño productor, al, al pequeño prestamista, y fue a caer en manos del usurero. Entonces, en vez de pagar, que hay una tasa de 11.5 controlada, antes se pagaba 36... 20, 25, dependiendo eso establecía una relación directa con el, el prestatario y el banco al bajar la tasa y al no ser rentable, lógicamente 700 mil personas salieron del sistema financiero con tasas que se suponían altas en ese momento pero fueron caer, a caer al usurero donde muchas veces es 10% mensual o 5% semanal una, unas tasas que lo hemos visto en muchos casos, los problemas que se han estado dando. Entonces, lo que estamos tratando, a pesar del tema de la pandemia, y en este caso del, de la crisis que, que se ha dado con el tema del efecto del coronavirus, estamos buscando recuperar dentro del sistema financiero, manejando una cierta liquidez, la atención y recuperación de esos pequeños prestatarios, 700 mil que se calcula, se salieron del sistema financiero, volverlos a incorporar, y que Bol Bolivia, otra vez, vuelva a considerarse y ser el primer país que maneja una política clara de lo que es microcrédito. El primero de mayo, la presidenta Yanine Áñez habló de generar 600 mil empleos en todo el país. ¿Cómo se va a generar este proyecto, eh, ministro? A ver, eh, lo que se está buscando es básicamente... Que toda la inversión que se venga haciendo tenga prioridades en la captación de mano de obra. En el gobierno anterior proyectos, por ejemplo, le doy el hospital de Montero, la tiene una empresa española que no tenía experiencia en construcción de hospitales y se la dieron a ellos. Dijeron que era un crédito español, pero terminaba siendo plata del Tesoro General del Estado con el déficit que había. Entonces, no había una política precisa y clara de apoyo a las empresas bolivianas. Fíjese que los proyectos mayores que ha tenido con plata del Tesoro General del Estado, lo mismo, por ejemplo, el tren de Cochabamba. El tren de Cochabamba, en el momento donde estábamos llegando el 2017 a un déficit del 7.2, se, se aprueba el tren de Cochabamba con 500 millones de dólares. Dijeron que era un crédito español, después dijeron que era un crédito suizo, plata del Tesoro General del Estado. Se justificaba, no era mejor trabajar en hospitales, trabajar en algún otro, otro sector prioritario como seguridad ciudadana, y tampoco era una empresa boliviana. Y estas empresas extranjeras, con todo su derecho, con plata del Tesoro General del Estado, subcontrataban a las empresas bolivianas. Entonces, lo que estamos buscando es revertir, ser más eficientes en las inversiones y sobre todo manejar los niveles de proyectos mayores como ser carreteras y tratar de aquí en adelante de que las empresas bolivianas tengan prioridad cuando se trata de recursos bolivianos, ya sea el Tesoro General de la Nación o del Banco Central si es que tocara algún crédito. Porque fíjese, esto lo hace la China, esto lo hace Austria, esto lo hace Alemania, que cuando le dan un crédito, generalmente dicen que vaya una empresa alemana, por decir, o que vaya una empresa china. Entonces siempre los gobiernos apoyan a sus empresas. Aquí durante 14 años no hubo un apoyo a la empresa, ni a la empresaria boliviana, eran subcontratados por otras empresas que por un tema netamente de que no tenían garantías, no tenían acceso a esos proyectos grandes. Entonces, lo que se está buscando es en los niveles de proyectos mayores, buscar los mecanismos para que una o tres empresas bolivianas cubran la parte de garantía de alguna manera con el gobierno y facilitar el acceso a este tipo de proyectos mayores. Y cuando se trata de proyectos menores, es donde se ha visto de que podemos llegar a con el tema de obras menores como eh, empedrados, como el tema de, de zanjas, por ejemplo, en agua potable. Entonces se está buscando los niveles, los distintos niveles de inversión pública, pero que tenga una alta absorción de mano de obra, que yo creo que es posible, es cuestión de, buena, de una voluntad política, que es lo que tiene la presidenta Yanine Áñez, de beneficiar primero a las empresas, ...y es por eso que aprovecho también para decir... ...de que estamos viendo en este momento... ...de ponernos al día en el tema de las planillas... ...que efectivamente, lastimosamente recibimos... ...aparte de un, de un déficit de más de, de 20 mil millones... ...de bolivianos, que básicamente... ...eso era un gasto que se hizo en toda la época... ...que los recursos de hidrocarburos y de minería... ...se vinieron abajo, pero los gastos del gobierno... Anterior no disminuyeron en nada. Entonces, yo creo que el, solo con cortar el tema de la corrupción del MAS nos está permitiendo aplicar algunas políticas como las que tenemos en este momento. Muy bien. Gracias, ministro. Yo quiero pedir disculpas a las personas que eh, siguen escribiendo, siguen llamando, que ya no pueden ingresar, porque ya llevamos casi hora y media de programa y tenemos también otros invitados. Quiero agradecer también al ministro porque él trabaja durante todo el día y se está dando un tiempito en la noche para atender la solicitud de la prensa y especialmente de este programa. Muchas gracias, éxito para su equipo de trabajo, éxito para usted, bendiciones. Y tomamos la, le tomamos la palabra, ministro, sabemos que la economía está en buenas manos, conocemos de su profesionalismo, de su capacidad, pero sobre todo de su calidad eh, humana. Es por eso que tenemos muchas esperanzas en, en usted y en su equipo del Ministerio de Economía y Finanzas para que le vaya bien a todos, porque si le va bien a este país, si le va bien a los cruceños, si le va bien a los paseños, si le va a ir bien a, a los cochabambinos, si a todos los bolivianos, a todos nos va a ir bien y eso es el deseo. Eh, hay que afrontar con mucha fe, con mucho entusiasmo y con mucho optimismo a pesar de las desgracias a pesar de lo que se está viviendo con esto, que no solamente de Bolivia, sino de todo el mundo. Ministro, muy agradecido y será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches, Roger. Que Dios los bendiga y guarde y que Dios nos cuide porque es un problema mayor y quedamos en manos de él.